Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Elena Gómez del Pozuelo, que es cofundadora y CEO de Baby Friendly Companies, que bueno, también bebe de París, luego, luego nos contará, cofundadora en Gomenalia, en Zipi, inversora en startups como Cocunat. En su día fue inversora de Brainsys y nos ayudó muchísimo. De hecho, la, de la cosa que conseguimos hacer bien parte del, del éxito se le debemos a, a su ayuda, que nos ayudó mucho en la sombra. Es presidenta digital y realmente toda una referente del sector digital en España. Bienvenida, Elena. Muchas gracias, igualmente, Corti. Nada, muchas ganas de, te de tenerte por aquí. Tú, o sea, eh... Y tú eres una de las personas que más conocimiento tienes del mundo digital en, en España, en el sentido de que llevas muchos años haciendo proyectos y apoyando eh, distintos proyectos y luego vamos a entrar un poco por ahí, pero me, me gustaría empezar hablando un poquito de Baby Friendly Companies, que es un poco el… el, el, el, el yo diría paraguas, ahora, ahora nos cuenta, porque ahí es donde tienes bebé de París y es como una evolución de la marca que luego también quiero que comentemos, pero ¿qué es esto de Baby Friendly Companies? Pues mira, eh, Baby Friendly Companies en realidad nace del proyecto Bebé de París. Bebé de París nació en 2014, eh, éramos un servicio de canastillas de nacimiento para todo el mundo, para empresas, cuando nace un empleado o cuando tú tienes un amigo y, y, y le quieres enviar un detalle, cuando nace su hijo, etc. ¿no? Entonces, poquito a poquito, del 2014 al 2018, pues fuimos teniendo clientes, eh, empresas gordas que, bueno, pues nos empezaron a contratar para enviar a todos sus empleados, etcétera, etcétera, y entonces eh, hay, hay varias empresas grandes, entre otras, pues eh, varias de las Big Four y grandes empresas de, de automoción, de tecnología y tal, que veían cómo sus colaboradores, eh, cuando llegaba la edad de ser padres, o sea, estaban a lo mejor cuatro o ocho años en la empresa, y cuando llegaba la edad de ser padres a los 30 32 se les iban, se les iban. Y entonces, eh, claro, tenían un índice de rotación muy grande. Entonces eh, nos reunimos con algunos de ellos y nos dieron ideas de decir, oye, además de la canastilla, que es fantástico, que es un regalo, que es, un, es una manera de celebrar la vida y que les encanta a los empleados, mmm, busquemos servicios que realmente ayuden. A esa persona que acaba de tener un hijo, que es un momento muy feliz de la vida, pero que le cambia la vida y que no sabe cómo conciliar esa vida laboral con la vida como nuevo padre o como nueva madre. Y entonces en 2018 empezamos a pensar también en servicios de acompañamiento a, a los recientes papás y mamás eh, que están trabajando. Eh, y así surgió Baby Friendly Companies. Entonces, como has dicho tú muy bien, Baby Friendly Companies, que es el nombre ahora de nuestra compañía, pues es como un paraguas del que cuelgan, por supuesto, el e-commerce bebé de París con los regalos de nacimiento eh, y cuelgan otros servicios de acompañamiento a los empleados cuando tienen un hijo. Eh, y se, pueden ser un montón de servicios. Es decir, nosotros tenemos un coaching digital one to one de acompañamiento tanto para ayudarle a resolver problemas más físicos que ahora te cuento y problemas emocionales ¿eh? problemas físicos puede ser por ejemplo que tu hijo no duerma entonces tu hijo no duerme entonces nosotros tenemos coach expertas en el sueño del bebé para que tú puedas dormir y puedas rendir al día siguiente coach expertas en lactancia porque sobre todo las madres primerizas a veces se hace un poco cuesta arriba. Coach expertas en la alimentación del bebé, etcétera, etcétera. ¿no? Incluso coach expertas en perder peso cuando lo has ganado y mucho durante el embarazo, etcétera. Y luego el tema emocional, que es súper, perdón, eh, muy, muy importante. ¿Por qué? Porque te cambia la vida. Y entonces se te hace un mundo, no sabes qué hacer. Hay muchísimas mujeres, sobre todo mujeres que en ese momento dan un paso atrás y piden la jornada reducida sin plantearse realmente dónde quieren llegar. Porque si te puedes organizar no hace falta que des este paso atrás si tú quieres seguir el paso de tus compañeros. ¿no? Entonces les ayudamos a reflexionar a, a, a, los, a los padres y las madres que han tenido un hijo, oye tú, ¿a dónde quieres llegar? Aquí. Bien, pues nosotros te vamos a ayudar a organizarte. Incluso hacemos coach en pareja para temas de corresponsabilidad, distribución de tareas, etcétera, etcétera. Así que eso es Baby Friendly Company. Es ayudar a los padres, con una o sea, lo, lo paga el servicio de la compañía, precisamente para que no se les haga un mundo ese cambio de vida y que haya menos rotación de talento en las empresas, ¿no? Y eso está atrayendo realmente talento joven y que quiere tener familia a, a las empresas. Qué bueno, me, me parece brutal. Aparte ya, ya sabes que, que nosotros por aquí tenemos un peque de hace un año y medio, por lo tanto casi todos los problemas que has dicho he dicho, ostras, por aquí hemos pasado, o sea, es algo muy útil. Entiendo entonces que esto, claro, lo que dices tú, ¿no? Lo, lo paga la compañía. ¿Cómo es el modelo de, de negocio aquí? Bueno, normalmente eh, nosotros tenemos un código ético, un código ético que en 2019 era, yo diría que un poco revolucionario, porque eh, el primer punto era eh, tener cierta flexibilidad de horarios y el segundo punto era poder tener cierta posibilidad del teletrabajo. Y eso eh, antes de la pandemia... Eh, <ríe> Era difícil en muchas empresas, pero ahora se ha convertido casi en la regla. O sea, no, no cuando tienes un trabajo en una fábrica, porque eso es presencial, por supuesto, pero sí, ahora hay muchas personas que no quieren volver a la oficina o por lo menos quieren tener algo híbrido y que, y que bueno, pues... Eh, entonces las empresas que quieren ser baby-friendly tienen... Que pactar el código ético con nosotros, o sea, eso es lo primero: celebrar los embarazos, celebrar la vida, celebrar. O sea, hay 10 puntos básicos del código ético eh, y luego elegir un programa a, a su medida. Es decir, si la empresa quiere empezar, por ejemplo, a veces lo más típico es empezar con la canastilla y una sesión de coaching que regalan al trabajador para. Que él la gaste en cualquier. Es como una cajita de la vida, es bella, pero en lugar de irte el fin de semana, tienes sesión con un coach que tú eliges para el problema que tengas. Si tienes un problema de lactancia, de sueño, de alimentación, etcétera, etcétera. ¿vale? Y entonces eso lo regala la empresa, al trabajador. Y poquito a poquito se van aumentando los servicios según quiera la empresa, ¿no? Por ejemplo. Hay una cosa que las empresas que, que tienen trabajadores en, en muchos puntos de España o de Europa, porque ahora estamos ampliándolo a Europa, eh, hacen webinars para los que han sido papás recientes, ¿no? a lo mejor los últimos tres, seis meses. ¿no? Y eso une mucho a, a la gente, porque esta experiencia de ser padre, seguro que vosotros, vuestros amigos, eh, salís más, con aquellos que, que tienen un hijo de un añito o de poco tiempo, ¿no? Porque eso une mucho, ¿no? Y en las empresas justo. más. ¿Eh? Sí, justo. Da... Da, da otro rollo, porque puedes compartir, pues, claro, esos problemas que, que, que todo el mundo te mira raro, ¿no? pero justo esa otra persona te va a mirar como, como diciendo, te entiendo. Entiendo, te entiendo. Entonces... Esto crea muy buen rollo en la empresa, buen ambiente laboral, etcétera, Y une a compañeros que están a lo mejor en distintos en distintas provincias o en distintos países. Y, y la verdad es que también ayuda muchísimo a la fidelización. Claro. Oye, me, me mola mucho que eh, vuestra em, empresa medio, el cliente medio... Que, o sea, porque esto se paga por, por nacimiento, ¿no? Al final vosotros sí. cobráis una tarifa por nacimiento. ¿Cuál es Exacto. vuestro cliente medio y cuántos nacimientos tiene al año? para también pa Porque a mí me cuesta entender cuántos nacimientos sí. ocurren en la compañía al año. Mira, normalmente, mira la media es un 4% de los vale. empleados. Es decir, si eres una compañía de mil empleados, tienes 40 nacimientos uh -huh. al año. Eh, lo que pasa es que también depende de la edad media de los trabajadores de la empresa. Hay empresas... Cuya media son 45 años, y entonces, claro, tienen un 2% de uh -huh. nacimientos o un uno o sea, y hay empresas cuya edad media son 35 años, y a lo mejor esto se sube al 7%. Uh -huh. Entonces, pero la media media es un 4%. Vale, genial. Buen dato, me lo voy a aplicar. Estoy haciendo <risas> cálculos mentales de cuántos nos corresponden a nosotros este año, que es, que es, que es interesante. Sí. ¿Vosotros y, y... qué edad media tenéis en, en vuestra empresa? Pues mira, debo estar en treinta y pocos, o sea, veintipico, ¿y y treinta y pocos. No lo he calculado. Yo soy el abuelo cebolleta ya. ya. <risas> Entonces todavía tendréis pocos, porque ahora... Eh, la natalidad se ha retrasado bastante, claro. eh, primero se ha reducido mucho la natalidad, en España se ha reducido al 50% en los últimos 10 años, que es una bueno. barbaridad, ¿eh? es decir, ahora los hijos por mujer es 1,2%, uh -huh. eh, entonces, ¿qué? ¿Por, qué? ¿por qué se ha retrasado tanto? Pues precisamente pues, por muchos temas, pero entre otras cosas por el tema de laboral de la mujer, la mujer también quiere hacer su carrera, y, y la gran realidad es que existe absoluta igualdad entre hombre y mujer eh, en España, en España, eh, no digo en otros países, pero eh, igualdad de oportunidades, de, de estudiar, de trabajar, etcétera, etcétera, hasta que se es padre o madre. ¿Y cómo afecta eso a la carrera profesional de cada uno? Porque según estudios de varias entidades muy importantes, el 70% de las mujeres cuando es madre sufre un retroceso o un parón en su carrera profesional y, y esto solo afecta al 4% de los hombres. Es decir, ahí es cuando se produce la desigualdad y ahí es donde hay que incidir eh, el máximo posible para ayudar a que esto no sea así. Oye, y, y, y vosotros tenéis analizado, ¿qué, ¿qué podemos hacer como sociedad para cambiar esto? ¿no? Porque al final es un, pro, un problema, lo, lo tenemos claro, ¿no? si sigue así la cosa, pues nadie va a pagar las pensiones porque no va a haber eh, gente joven que trabaje para pagar tantas pensiones y otra serie de problemas derivados. ¿Podemos hacer algo? Pues mira, eh, podemos hacer algo como empresas, desde luego adherirte al movimiento de <ríe> <en> frente. <ríe> Pero aquí el poder lo tienen las administraciones públicas y, y el gobierno. De hecho, te voy a dar una primicia. Uh -huh. ¿Eh? A ver, a ver. Vamos a otorgar a la Comunidad de Madrid el sello Baby Friendly como primera institución pública europea por las medidas de la natalidad que ha adoptado. ¿Por qué? Qué bueno. Ha adoptado unas 80 medidas uh -huh. a favor de la natalidad porque el truco está en que eh, animar a las mujeres a tener hijos más jóvenes porque ahora mismo la mujer el primer hijo a la media se tiene a los 32 cuando hace 10 años era a los 25 entonces cuando tú tienes tu primer hijo a los 32 pues igual tienes otro pero y el, y, el, y en el hombre el primer hijo la media es a los 38 con lo cual eh, es que es difícil tener más hijos entonces, lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, la principal medida, aparte de otras 79, es que va a dar 500 euros al mes, desde el quinto mes de embarazo, hasta que eh, la mujer, o sea, hasta que el niño tiene dos años, es decir, creo que son 14.000 euros en total de ayuda, 500 euros al mes, a las mujeres que tengan un hijo antes de los 30 años y que lleven 5 años residiendo en la Comunidad de Madrid. Bueno. Esta es una medida muy importante porque va a animar, a, bueno, y a y aparte otras, ¿eh? de acompañamiento, de facilidad, de... y la verdad es que algo así tendría que hacer todas las comunidades mm. autónomas y desde el gobierno, mmm, vamos a ver, eh, ahora mismo las facilidades que hay para tener un hijo son mínimas. Mm. Eh, Te puedes desgrabar un poquito en el IRPF, pero nada más entonces yo creo que si esto se promoviese desde el gobierno central, si eran por ejemplo, los que tenemos hijos tú uno y yo tres joder, lo que cuesta un niño sí. <ríe> al año, al principio <ríe> en pañales sí. en ropa alimentación, guardería, etcétera, etcétera, cuidadoras si tienes, vale entonces, todo esto deberías poder o sea, comparándote con una persona que, que no está contribuyendo con alguien que va a trabajar en el futuro, tener más facilidades. O, por ejemplo, en, la, en las futuras pensiones, eh, que te aumenten la pensión por haber traído sí. niños que ayuden a soportar las pensiones del sí. futuro, ¿sabes? Entonces, esto es un tema de, de, de gobierno y de facilidades fiscales, de facilidades económicas o, por ejemplo... Si tú tienes hijos, que tengas más facilidades para alquilar un piso o, no sé, se pueden pensar en, en muchas medidas. Hmm. Me, me gustan estos puntos. No se ha lo la Comunidad de Madrid y, y, y oye, chapo, y es, es, me sí. creo que es una medida valiente, ¿no? El decir, oye, realmente sí. queremos ap apostar y apostamos pues, con, con, con dinero, recursos, otras con cosas, dinero. pero ponemos ahí el dinero. Claro. Oye, 500 euros es, es mucho dinero al mes, ¿eh? Sí, o sí. sea, que... que... Que está muy bien pensado. Sí, sí, ¿no? Uh -huh. Pues que haya, haya más sitios. Porque es verdad que como país, si no acabaremos teniendo un problema, tanto por lo que hablamos de pensiones, pero incluso de competitividad, ¿no? Porque hay otras regiones Total. del mundo que crecen mucho más en personas. Eso, pues son más ideas, más oportunidades, más desarrollo. Y evidentemente, pues España nos iremos quedando cada vez más atrás. Exactamente. ¿No? Totalmente, sí. Elena, volviendo un poco al, al negocio, me parece... Aparte es un tipo de negocio muy interesante... Eh, Claro, entiendo que vosotros le vendéis al director de recursos humanos o, o a quién le vendéis. Sí, nuestros clientes, a ver, el 70% de nuestra facturación es a empresas y el 30% restante es a particulares que nos utilizan pues, en el e-commerce para felicitar amigos, a familia, tal, y sobre todo, bueno, pues claro, ahora estamos eh, vendiendo en toda Europa. Entonces, mmm, a ver, es que el mundo es global y cada vez... Tienes más amigos, pues uno vive en Alemania, en otro en Inglaterra, entonces el facilitar esto, que no puedas estar con él, pero que sí reciba algo de, de, con todo tu cariño de tu parte, pues, pues le gusta mucho a la gente, ¿no? Entonces, pero sí, en las empresas, nuestro interlocutor, en las muy grandes, suele ser el director de compensación y beneficios uh -huh. y en las medianas, tal, suele ser el director de recursos humanos. ¿Y cómo llegáis a ellos en, en este entorno B2B? ¿Hacéis un trabajo comercial? ¿Hacéis un trabajo de inbound? Totalmente, sí. O sea, buscamos leads, utilizamos mucho LinkedIn y, y luego esos leads pues en, en un embudo de conversión hasta, hasta que es cliente, ¿no? Vale, vale, perfecto. ¿Y, y cuánto tiempo se tarda en, en o lo tenéis no sé si lo tenéis medido, ¿no? En una empresa grande, mediana, encerrar un acuerdo desde que os ponéis en contacto con ellos. Mira, eh, depende de las necesidades de la empresa, mm. pero empresas de más de mil empleados o dos mil empleados se tarda de media entre seis meses y un año. Depende mm. de, de cuando hagan su presupuesto. En uh -huh. empresas de menos de mil empleados se puede tardar entre cero y tres meses. Vale, se nota la, la velocidad, ¿no? El final cuanto más grande sí. siempre es más lento. Aunque el coste nuestro la verdad es que es muy pequeño porque, claro, como solo nos dirigimos al 4% yeah. de los empleados de la empresa, al final una empresa como, yo que sé, Caixa, que es cliente, uh -huh que son casi 30.000, bueno, pues eh, igual tienen 1.000 nacimientos al año, pero es, es al final para ellos es una amiguita. Sí. Porque no es es un presupuesto pequeño. Claro. Y, y en clientes como Caixa, a, ¿a ti como CEO te sigue tocando eh, esa parte comer, comercial? Porque entiendo que, claro, que hay, hay distintos tipos de, de empresa, muchas de ellas pues oye, a tu equipo comercial, pero ¿a partir de qué punto te toca entrar a ti si es que te sigue tocando entrar? No, no, no. Yo, yo o sea, el CEO de una empresa tiene que tener mentalidad comercial. <risa> yo creo, estoy convencida que es una de las principales funciones. <risa> Y, y, por supuesto, a los grandes clientes tengo que, que estar también, sí, uh -huh. sí, sí. Mm, no, eh, o sea, a, a, a, no es que me guste especialmente vender, pero es que es necesario. Y Supongo que a ti te pasa lo mismo. Sí. Sí, sí. <ríe> sí. Que es así, porque al final de quien se fían es, es del responsable de la empresa, ¿no? Y, y hay, que, hay, que estar, hay que estar vendiendo, claro. Me gusta también que vemos estos mensajes, ¿no? Porque es una realidad que, que muchas veces está oculta, ¿no? Es decir, que tú que llevas muchos años con el proyecto y sigues teniendo que, que dar la cara en determinado tipo de oportunidad por esa confianza. Sí, totalmente. Yo me acuerdo en Secretaria Plus, cuando fundamos Secretaria Plus en el año 2000, que el otro día hablábamos, teníamos una conversación con, en Twitter con Carlos Blanco, con Didacli y Rodolfo Carpintier, que decía esto. Nosotros somos de la prehistoria de, de Internet, ¿no? Porque empezamos en los años, en el noventa y pico, ¿no? Y, y decíamos, no, mejor nos vamos a llamar los de Internet vintage, que suena mejor que prehistóricos. Eh, entonces, bueno, pues a ver, yo creo que a todos los que somos CEOs bueno, puede haber gente que piense diferente, ¿no? Pero, pero realmente eh, una de las principales funciones del CEO es vender, vender comercial. Sí, sí, aunque sea para apoyar a su equipo, aunque sea para, pero, pero tienes que tener visión comercial. Ayuda muchísimo. Oye, y en sí. este proceso ahora que vendéis ya en, en, en toda Europa, no ¿Cu ¿cuánto de las vuestras ventas ya son internacionales en B2C y B2B? Eh, alrededor del 30%. Vale. ¿eh? Hemos empezado hace en serio hace un año y medio. Uh -huh. y, y sí, está yendo muy bien. Sobre todo Francia. Francia está yendo muy bien. Uh -huh vale ¿Y, y cómo llegáis ahí al mercado o sea, mismas estrategias algún aprendizaje abriendo el, el mercado que tenéis que estar haciendo bueno eh, aprendizajes ya eh, voy a hablar de un, del principal error que tuvimos uh -huh. en secretaria plus que de eso aprendí un montón que fue en secretaria plus en el año 2000 al principio conseguimos el equivalente, bueno, fue millones de pesetas, pero el equivalente a 4 millones de euros uh -huh. eh, por el 45% de la empresa eh, con un papelito. ¿eh? O sea, no teníamos ni web, o sea, eso sí que era el boom. Sí, sí. Que, que luego explotó. ¿eh? Entonces nos volvimos locos y con esos 4 millones, porque entonces te podían robar la idea, claramente y todo todos los medios tanto, todo el mundo dice oh, hay que abrir hay que abrir países rápido tal y abrimos a la vez Italia Inglaterra eh, Francia y Alemania y México cinco países ¿vale? entonces mediados del año 2000 explota la burbuja todo lo que es sí. punto com sinónimo de ladrones tal porque muchísima gente perdió mucho dinero sí. muchos bancos mucho. Muchos inversores perdieron dinero, de hecho yo me acuerdo que de aquella época íbamos, iba con Manuel, de el CEO de, de Atrápalo, íbamos los dos a, a búsqueda de inversores, ¿no? Y nos veíamos en foros y, y fuimos los únicos que sobrevivíamos, ¿no? Nos veíamos, y luego en 2001 llegaron las torres gemelas, que eso ya fue, ¡buah! Entonces, nosotros ese dinero, esos cuatro millones que habíamos captado, los gastamos en abrir y en cerrar países y <ríe> concentrarnos claro. en España. Entonces, eso me enseñó que hay que ir país a país, uh -huh. por lo menos en mi negocio, ¿no? O sea, ahí va. yo, por ejemplo, admiro muchísimo el negocio de trading, que uh -huh. yo creo que la mayor parte de sus ventas son internacionales y lo han hecho de narices y me encantaría hacerlo así, pero con nuestros medios no podemos ir a 120 países no. etcétera etcétera ¿no? entonces eh, sí que si tienes una compañía que es pequeña que tal cual pues ir creciendo país a país ¿no? eso, eh. eso es lo que entonces, hemos empezado focalizándonos en Francia pero bueno también tenemos web en, en Alemania ni Italia pero hay que invertir en UK uh -huh pero hay que invertir en las webs, hay que invertir en la atención al cliente y hay que invertir en, en muchas cosas, ¿no? Entonces mmm, nos vamos centrando. Claro, claro, porque en vuestro caso aparte entiendo que abrir país, o sea, la parte de BB de, de, de París, de canastillas, es más e-commerce, es más fácil. Sí, facilísimo. Copia, sí. Claro. Eh, pero la parte B2B entiendo que claro, con, ya tienes esa atención al cliente en el país que son deals más caros, que, que te querrán, a lo mejor hasta en algunos casos verla que te vayas claro. a ir. Claro, es precisamente ahora estamos en la contratación de alguien en Francia para que bueno. empiece a hacer allí equipo. ¿eh? Bueno. Alguien que está acostumbrada al B2B, que tiene relaciones con departamentos de recursos humanos, etcétera, etcétera. O sea, tú has dado en el clavo. Eh, la venta B2B no es tan, sobre todo a grandes empresas, ¿no? a pequeñas puedes hacerlo online y tal, pero una empresa, por ejemplo, un cliente nuestro en... En Francia es AXA. AXA sí. es un monstruo, es el mayor seguro, compañía de seguros de Francia, ¿no? Mm, tú no puedes tener como cliente AXA sin haberte reunido con ellos sí. allí y sin atención de un francés. Sí, sí. Al, Neta, alguien, alguien local haber estado tú además seguramente sí. nena, con, con ellos en sus oficinas, que te vean sí. y, y generar toda esa confianza, ¿no? De, oye, esta gente es seria. Exacto. Y... Qué bueno Exacto. entonces el, el, el rol que busca es que es como una especie de country manager o, o buscas ya gente más, sí, más comercial. No. Bueno, es un business developer del país, o sea, que también es country manager, lógicamente, pero, pero es country manager del B2B, porque el B2C lo llevamos desde España. Como dices tú, el departamento de tecnología es escalable es todo, ¿no? O sea, eh, hacer marketing digital para. Para todos los países lo puedes hacer desde España. Amazon en todos los países también desde España. O sea, que, que esto es muchísimo más fácil de escalar. En cambio, el B2B, pues, tienes que, claro. que tener gente en el país. Claro. Lo, lo que sí que te da el B2B, yo, yo creo, es como seguridad, ¿no? Porque entiendo que un cliente, pues, como ha dicho, caixa como AXA... Eh, Oye, pues es un cliente para mucho tiempo. Yo, yo por ejemplo, eh, y he contado varias veces el caso de BrainSync. incluso cuando íbamos para abajo, que ya estamos cerrando y demás, aún tenemos clientes que todavía usan BrainSync porque la tecnología la compra otra empresa y, y por no cambiar, eso, o sea, dices, sí. años después de cerrar, ¿por qué hora? Todavía hay gente que utiliza ese producto. Y es, es, es, es sorprendente el B2B, el, el, el b ¿no? La capacidad de persistencia en el tiempo que suele tener cuando tienes un buen producto. No sé si os pasa, entiendo que sí, ¿no? Que son clientes a muy largo plazo. Pues mira, eh, desde 2014 los clientes que hemos captado no se van, no Ajá. se van. Y si se van es solo porque el otro día, la gran anécdota es que nos envió un cliente eh, diciendo que, que se daban de baja del servicio, tal, y yo, claro, eh, la directora comercial de España, que trabaja mano a mano conmigo, Ay, Elena, que un cliente que se va! ¿Qué tal? Y entonces yo leí el texto... Digo, Ana, es que cierran la empresa, no. entonces, lógicamente, ay, menos mal, menos mal, pero, pero sí, sí, eh, es, eh, son los clientes, o sea, los, grandes, los clientes de empresas son los que te dan los pedidos mensuales, claro, todos los meses tienen hijos, todos los meses tienen mm. hijos, y eso te da el colchón que te permite la tranquilidad, ¿no? claro. Sí, entiendo, aparte que en vuestro caso os da como mucha visibilidad con estos datos que ya tienes, tú sabes cuántos nacimientos al año, estoy seguro que a lo mejor hasta tenéis que qué meses se producen. ¿Eso pasa? ¿No? Que hay meses que hay más nacimientos sí. que en otros. Sí, sí pasa. Y te lo voy a decir porque coincido bastante cada año. Mira, eh, hay dos meses que tienen muchos nacimientos, que son abril y mayo, que son los que vienen del verano. Vale. O sea, la gente cuando está de vacaciones, pues oye, se relaja y, claro. y crea más niños. Y luego hay un mes que, que siempre tiene menos nacimientos, que es febrero, que es justo antes del verano, que las empresas están de cierre, o sea, es mucho estrés y no. Y no crean bebés. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, hay niños cada mes, es decir, la diferencia puede estar en un 15% entre el mes que más y el mes que menos, ¿no? O sea, a nosotros cuando nos dicen, tenéis periodicidad, ¿verdad? Porque hay, por ejemplo, a ver, yo, yo estoy, como dices tú, ¿no? De inversora en algunas empresas, ¿no? Y por ejemplo, en tema de cosmética y perfumería y tal, eh, eh, diciembre y noviembre eh, hacen el 50% del año. O el 60, ¿sabes? O sea, eh, ¿por qué? Porque son regalos de Navidad, por qué tal, qué cual, ¿no? Pero lo nuestro es, hasta el punto te diré que no hacemos rebajas, claro. o sea, nosotros porque los niños nacen y, y nacen todos los meses y... y es no, lo que hay, es lo que hay, viene cuando viene, hay. sí, sí. Exacto. Qué bueno. Al final sois casi, casi a nivel de métricos, muchas cosas como un SaaS, ¿no? O sea, tenéis una predictividad sí. muy fuerte, siempre para arriba, hay casi un monthly recurring revenue que ya tenéis calculado. Da, da gustito, esos números dan gusto. De hecho, tenemos un proyecto muy bonito que vamos a empezar a hacer ahora de SaaS, de verdad, de una plataforma para recursos humanos, donde puedan llevar todos los temas de natalidad y paternidad. Eh, y que además los empleados de la empresa puedan acceder no, no se desconecten totalmente durante la baja, puedan acceder a contenidos y tenga ahí la, la empresa pues todos los servicios y las medidas a favor de la conciliación ¿no? eh, Porque hoy día pues cuando vas a tener un hijo, se te plantean un montón de interrogantes. Estos interrogantes en las empresas, pues, oye, ¿puedo ir al médico? No sé qué. O sea, todos llegan a recursos humanos, que al final, eh, entonces, que los tengan todos en una, en una plataforma en cloud y que, y que puedan acceder de cuestiones and answers más típicas. Y, o sea, este es un proyecto que en el que nos hemos metido y que esperemos esté hecho en, en unos meses. Qué bueno, qué chulo. O sea, a ti te han gustado muchos ingresos recurrentes, ¿verdad? Comparado sí. con los, la variabilidad de otros verticales. Total, totalmente, sí. sí. sí. Elena, también quería contar eh, un poco la historia, porque claro, yo te conozco hace tiempo y, y juraría que además, incluso antes de Bebé de París, estaba la cigüeña del bebé. Sí. sí. La, la historia bueno, del proyecto, es... cuando echas para atrás, ahora no la cuentas si quieres desde el principio, desde los sí. orígenes, es como en distintos canales, distintos momentos, pero más o menos ha ido evolucionando sobre eso. ¿no? Bueno, todo empezó en una tienda física en San Cugat del Vallés, que se llamaba El patio de mi casa, <risa> Eh, que la, la bueno, fuimos mi socia y yo ella se ocupaba de la tienda porque yo trabajaba en la asociación que luego fue de comercio electrónico eh, yo era la gerente de la asociación de ventas a distancia que estaba toda la venta por catálogo ¿no? entonces eh, la tienda la llevaba mi socia en una tienda de ropa de y ahí aprendimos todo sobre productos y tal, ¿no? entonces como, como nos sobraba mercancía y y alguna secretaria ya se había puesto en contacto con nosotros, porque yo entonces salí, y, y salí de la asociación y monté Secretaria Plus. Y entonces nos dimos cuenta que las secretarias eran las que hacían los pedidos, no solo de regalos, sino de viajes, de hoteles, de restaurantes, de tal, de cual. Entonces fue por eso que hicimos el proyecto de Secretaria Plus. Y entonces poco a poco las secretarias nos decían ¡oye! un regalito para tal. Y entonces fue cuando pusimos en marcha la cigüeña del bebé, que luego, pero en plan complemento de la tienda. Luego uh -huh. la tienda, la mis, mi socia se fue de Barcelona a Madrid a vivir y entonces ya la tienda la traspasamos y, y entonces bueno pues nos quedamos en con es que el nombre era Telecigüeña. <risa> <risa> De la web, que era tremenda ¿no? entonces al final, pues dimos el cambio y empezamos de nuevo una marca que fuera internacionalizable, etcétera, etcétera, y fue Bebé de París en 2014. Qué bueno. Eh, eh, porque acá en aquel momento eh, entiendo que vendías un poco a distancia, pero imagino que compras online, online habría poca, ¿no? O, o, pocas ¿no? O ya se empezó por acá. Bueno, se empezaba un poquito, pero, pero poco. Poco. Fue. Pues, sí, y además, luego, además. Vino la crisis gorda del 2008-2009, tal, o sea que... Pero realmente la actividad de e-commerce en plan fuerte fue a partir de 2014. Vale. Hay, hay otro momento, eh, si no me equivoco, en Bebé París, que, que yo vi, vi noticias que es que eh, planteasteis abrir franquicias, ¿no? Que es un, Uy, un modelo sí, muy, muy sí, interesante sí. también, ¿no? Sí, es decir, sí. cuéntanos esa aventura porque creo que ahí aprendiste cosas. Aprendí muchas cosas <coughs> y aprendí que no me gusta nada. El modelo de franquicias no me gusta nada, porque puede funcionar en muchas cosas, pero el gran secreto de las franquicias es que encuentres franquiciados que obedezcan, ¿vale? Entonces, eh, normalmente, claro, las franquicias, no, cuando nosotros empezamos a buscar franquiciados para e-commerce, eh, les estás dando un país. Normalmente una franquicia abre una tienda y es una población de 50.000 habitantes, que si no funciona, pues la quitas y fuera. Pero claro, nosotros dábamos un país, un país, entonces eh, ahí nos equivocamos mucho. En la elección empezamos en Reino Unido con una persona que, que tenía una farmacia eh, con, en una zona muy transitada con la boca del metro al lado, y que ellos expedían medicamentos y se creían que con el e-commerce iba a ser igual. Y a pesar de que hicimos manuales, tal, no sé qué, o sea, fracaso total. O sea, no nos obedecían, no invertían lo que tenían que invertir en algo, tal, y fue un fracaso. Y, y luego abrimos Francia y Alemania, las volvimos a recuperar, porque, bueno, por distintos motivos. Eh, y, y ahora nos quedan dos franquicias, ah, hay un caso tremendo que fue a Arabia Saudí. Eh, nos vino un francés que estaban muy interesados, que era socio de un árabe y de un pakistaní, que nuestra franquicia allí iba a ser. Nosotros dijimos, bueno, Arabia Saudí. Pagaron todo, el carón de entrada, todo el material. Nos enviaron un vídeo con una nave con ocho personas trabajando, que era mejor que la nuestra, que la central nuestra. O sea, todos ahí con el uniforme bestial. Y al cabo de dos meses, desaparecidos en combate, no volvimos a saber de ellos. O sea, la verdad es que te, te pasan cosas curiosas. Ahora seguimos con dos franquicias, una en Sudáfrica y otra en República Checa. Pero ya no vamos a dar más franquicias. Ya el mundo es nuestro y se acabó. ¿Cuál era el, el racional ¿no? detrás de, de la franquicia? Se entiendo que era un poco hacer internacionalización, pero sin asumir tanto riesgo, ¿no? Iban por ahí los tiros. Exacto, exacto. Era buscar un emprendedor que invirtiese el dinero que nosotros le decíamos en, y que nos hiciera caso, le dábamos un business plan uh -huh. y con ese dinero iba a, iba a llegar al business plan a, a tener beneficios en tres años, etcétera, etcétera, que tenía que hacer una labor muy fuerte comercial en B2B y, y que el e-commerce e era pues, un escaparate donde sí puedes vender, pero, pero cuidado, que, que sobre todo es B2B, ¿no? Y entonces... Eh, claro, hay que invertir mucho en un proyecto así, entonces se creían que en un mes iban a tener ya beneficios, ah, en fin, entonces empezaban a no invertir, tal, entonces si no inviertes es como si tienes un escaparate de la tienda cerrado, o sea, eh, es que tienes que invertir al principio y no vas a ganar desde el primer momento, cuando inviertes en Google AdWords hasta que le pillas el truco, las palabras que te funcionan, los anuncios que te funcionan, cuál es tu rol y cuál... Pasa tiempo, ¿eh? Pasa tiempo y además hay que estar súper encima. O sea, sí. no, no, no es que pase tiempo ya el éxito absoluto, sino que hay que vigilarlo cada día. Sí, es complicado, o sea que... es complicado. Es muy complicado. Aparte de lo que has dicho tú, el, el, el B2B tampoco, yo creo que no todo el mundo entiende cómo funciona, ¿no? El, el, el claro. B2C es más fácil, entre comillas, de visualizarlo porque un e-commerce es como una tienda a la calle, pero en digital y la tienda a la calle la hemos visto muchas veces, pero no entendemos muchas veces el tiempo que necesitas para hacer una venta en B2B y este tipo de cosas. Exacto, exacto. Uh -huh. Oye, pues la verdad que, que buenas, eh, buen aprendizaje. Eh, una duda que tengo yo sobre esto, eh, en el momento en el que montáis las, eh, este modelo de franquicia, yo creo que también es un momento donde en España no había tanto dinero. Si hubiera sido ahora, ¿te hubieras planteado un modelo así o directamente hubieras ido a buscar inversión como, como más fácil ahora en el mercado? Directamente inversión, que es de hecho lo que hemos hecho. Hemos cerrado una ampliación de capital por millón y medio para poder abrir Francia, una pequeña oficina en Francia y otra en Alemania. Vale, una pequeña oficina, cuando digo oficina digo en un coworking, <risa> o sea, pero con, con dos personas, o sea, con gente comercial. ¿Eh? Vale, genial. Y, o sea que con, con moderación, vamos. <risa> con moderación, pero bueno, ya, ya visualizando, ¿no? Ya, ya tenéis claro sí. cuál es el camino y ahora ir ahora sí, para ahí. Oye, que experimentar está bien. O sea que, que, que el sí. joder, yo cuando os leí en su día el modelo franquicia, lo típico que dices mm, Ostras, si, si funciona es una, una clave muy buena y muchas veces en los negocios hay que ser capaces de dar ese paso que nadie quiere dar porque la ganancia que puedes tener es muy buena. Que, oye, que si no sale es muy fácil decir, oye, es que sonaba raro, pero bueno, hay que los, la gente que ha llegado lejos muchas veces ha tomado estas decisiones, estos pasos y todo el sí. mundo les ha mirado como locos. Nuestro gran error fue elegir a franquiciados que no tenían ni idea de e-commerce yeah. <coughs> y de B2B, o sea... Pensaban que era como abrir, yo qué sé, una de estas franquicias de la calle y que pff, iba a ser la bomba, ¿no? Y no. <ríe> <O> sea, <ríe> y entonces, en lugar de invertir lo comprometido, pues se echaban para atrás y así no funciona Elena, ya mirando a futuro, ¿dónde ves Baby Friendly Companies ahora en los próximos años? Vamos a poner un horizonte de, de sí. no sé, 3-5 años. ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que pase próximamente? Mira, eh, en España falta mucho por crecer. Es decir, ahora en Baby Friendly hay 220 empresas, pero puede haber muchísimas más. Es decir, en España podemos crecer al triple o al cuádruple perfectamente. Y luego ir internacionalizando el movimiento en, en, sobre todo en cinco países, en cuatro países en Europa, que es Francia, Alemania, Italia eh, y Reino Unido. Y luego nos ha salido una posibilidad de, hablar, de abrir Baby Friendly en Estados Unidos con un socio de allí, 50-50. Eh, y tenemos también oficina en México, queremos, o sea, ya llevamos en México tres años y estamos creciendo, también poquito a poquito, porque tampoco le metemos mucha gasolina, pero, pero va bien, y, y de momento pues esto. Que ya es, ya son muchas cosas. Sí. ¿Qué, ¿Qué le pides tú como sea un mercado? Es decir, por ejemplo, en, en México, ¿qué, ¿qué vigilas tú que ocurra y, y cuándo decidirías, oye, aquí voy a apostar fuerte? <ríe> Mira, México es un mercado que tiene unos 3 millones de nacimientos al año. Para que te hagas una idea, en España tenemos 10 veces menos, es decir, 320.000. ¿eh? O sea, es un mercado 10 veces superior al nuestro en nacimientos donde hay muchísimas multinacionales y donde hay muchísimas empresas. Por supuesto, en México la población mmm, no es clase media, como en España la mayoría. ¿eh? Hay bastantes diferencias sociales, pero las multinacionales aplican las mismas políticas en todo el mundo. Entonces, claro, en España, en, en BB de París ya tenemos más de mil clientes empresas y hay muchas que ya están en México, entonces es más fácil entrar allí, ¿no? Porque si estás aplicando una política en un país, pues es fácil, ¿no? Que entrar en el otro, ¿no? Entonces, eh, para nosotros es vital el número de nacimientos de un país. Estados Unidos tiene casi 4 millones de nacimientos al año. En Europa tenemos casi 7, pero es un mercado muy fragmentado. O sea, que, que por eso elegimos los países donde hay más nacimientos y donde las empresas son más importantes donde hay más headquarters, ¿eh? Eh, porque desde los headquarters se elige muchas veces las políticas de recursos humanos para las multinacionales. Y, y bueno, donde haya también pol políticas de cuidar a, a los empleados en sectores donde haya políticas también de, de, de esa, esa sostenibilidad hacia el empleado. ¿no? Hacia, los colaboradores, eh, que son empresas preocupadas, pues eso, por los trabajadores y tal. Sí, a lo mejor sectores, por ejemplo, a lo mejor como pasa en tecnología digital, donde claro, hay una claro. gran competencia. O sea, al final tienes salarios claro. más o menos altos, buena competencia, pero empresas sí. preocupadas por el talento. Claro, sí, sí. Eh, hay, hay una cosa que, que me gusta mucho y, y de, de lo que hacéis, entre otras cosas, pero Baby Friendly Companies creo que es un nombre muy bien elegido como casi para generar un sello de calidad, ¿no? Entiendo que sí. hay, hay algo de crear una marca global con todo esto. Bueno, nosotros de hecho tenemos un sello que damos a las empresas que son Baby Friendly, que pueden utilizar tanto para atraer talento como para lo que quieran. Eh, de hecho hay un ejemplo último que nos ha salido una de nuestras empresas baby friendly que realmente es baby friendly no voy a decir el nombre porque no les he pedido permiso pero eh, fue uno de los primeros fue una de las primeras empresas baby friendly tienen eh, como empresas bueno, locales en toda españa y, y tienen una política de respeto al código ético, hacen muchas cosas para cuando los empleados son padres o madres. ¿no? Entonces, uno de los empleados, que no era precisamente un buen colaborador, porque trabajaba poco, eh, le echaron y él alegó eh, discriminación porque iba a ser padre. Y entonces, en, en su defensa, enseñaron el código, el sello Baby Friendly, oye mira, nosotros tenemos el sello Baby Friendly, cumplimos este código ético, hacemos este programa etcétera, etcétera y ganaron el juicio al trabajador Qué bueno. o sea que, que realmente mmm, sí que queremos potenciar el sello de hecho es, es el hecho de dárselo a la comunidad de Madrid eh, a pesar de que ellos mmm, no, no, no tienen ningún programa, es distinguir porque ojalá todas las comunidades hicieran eso. Sí, bueno, es, aparte, vamos, tiene toda la lógica, ¿no? Es decir, es poner en valor el sello, ¿no? Darle comunicación al sello, darle visibilidad sí. para que al final haya empresas que algún día diga, oye, yo quiero ser. No, no sé a lo mejor ni lo que hay detrás, pero mi primera entrada es quiero ser baby friendly company, y ya me, me preocupo de entender qué es lo que es y cuál es el proceso y demás. Exacto, exacto. Uh -huh. Qué bueno. Eh, te quería preguntar ahora, Elena, también. Eh, hay una cosa que me flipa de ti, y eh, que bueno que, que lo digo, es has creado como emprendedores en tu familia. Es decir, yo no sé si venía de antes o después, pero tú fuiste como, por lo que sé, primera emprendedora un poco de tu familia, pero luego tu hermana María eh, eh, está al frente de Womenalia. Si no me equivoco, tus hijos, uno de tus hijos ha fundado Canamedics Labs... Tú has ido generando como un germen. Cuéntanos estos proyectos y cómo surgen y, y si realmente has hecho una influencia o cómo, cómo se influencia el emprendimiento dentro de una familia. Pues mira, mi padre, mi madre fue profesora, eh, pero lo tuvo que dejar eh, por un tema, un accidente de la, en la vista, que se quedó ciega de un hijo y dejó de trabajar y tuvo cuatro hijos, que somos los cuatro hermanos. Eh, y mi padre trabajó toda su vida. Eh, lo que al principio era estándar eléctrica y acabó siendo, a cabo de los años, Alcatel eh, y fue director general eh, toda su vida. Nunca ha cambió de trabajo. Entonces, eh, a mí me encantan las madres cuando dicen: Mi hijo se ha colocado en el Santander y yo le veo ahí colocado ¡guau! como pata. Y, pero, o sea, no me viene de, de familia. Pero simplemente cuando eres emprendedor, cuando tienes una idea, yo trabajaba en la asociación, llevaba 10 años trabajando en la asociación de comercio electrónico y de ventas a distancia y tal, defendiendo al sector y tal, pero de repente entra el germen de una idea en tu cabeza y no puedes dejar de pensar en ello. Ta, ta, ta, le das vueltas y te convences a tu marido, a mi marido, eh, que en este caso... Eh, Trabajaba, tenía un trabajo muy estable y buen sueldo, y me pude lanzar gracias a eso. Porque yo, por ejemplo, a ti y a Monse os admiro porque sois los dos emprendedores y eso es muy duro. Cuando uno de los dos no tiene, sabes, un trabajo bueno, sí, tú, sí ahora sí, ¿no? Pero al principio digo de emprender, ¿no? Sí. Que, que cuando los dos la van mal es es fastidiado. Es fastidiado, no, pero pero cuando trabajas en una gran multinacional con un puesto de mucha responsabilidad, no tienes ningún problema pues seguir pagando el colegio de los hijos, la hipoteca, etcétera, etcétera. No cambias de vida. Entonces yo me lo pude permitir y pude dar un salto a emprender. Que fue cuando inicié Secretaria Plus, ¿no? En el año 2000. Entonces bueno, luchando, luchando, papá, pa, papá. Pa, pa, pa. mi hermana también trabajó, María, eh, que es ahora CEO de Womenalia, <coughs> trabajaba en AIG, que también es una de las multinacionales más gordas del mundo, eh, decidió cambiar y, y, y tuvo un, una experiencia de emprendimiento con un socio fatal, fatal, eh, aprendió todo lo que entonces se nos ocurrió la idea de Womenalia ya habíamos vendido Secretaria Plus tal era el 2012 o por ahí y montamos Womenalia y claro yo yo me acababa de incorporar a Bebe de París que entonces no era BB, ¿eh? BB de París y dije venga fundamos cofundamos esta empresa eh, Womenalia junto con otros dos socios uno es Juan Juanjo Azcárate y otro era Concha Mayoral, que ya no es socia, Juan José, y, y somos, cofundamos Buomenale así, ¿no? Y entonces, pues eso también ella, es que, es que emprender es un máster, la verdad. Sí. No, no hay, no hay, no hay dinero que lo pare. Entonces, mis hijos hicieron los tres eh, ESADE, ¿no? Uh -huh. Y uno empezó a trabajar, dos en derecho de SADE y otra ADE. Y los dos mayores empezaron a trabajar, uno en cuatro casas, joe, un sueldo. Estupendo, le encantaba su trabajo y tal, y el otro en Press Waterhouse, ¿vale? Y, y entonces, hace dos años nos dijeron, oye, ¿qué tal si nos vamos de nuestros trabajos y montamos una compra? Porque ellos habían empezado a invertir en bolsa, eh, porque entonces era el boom en Estados Unidos y en la, sobre todo en Canadá, Canadá del, can sí. del cannabis medicinal, hmm. ¿no? destinaba bueno y del otro también de, ¿vale? pero pero principalmente ellos querían un proyecto de cannabis medicinal como, como muy o sea aprobado por la agencia sí. del medicamento etcétera entonces lanzamos esta empresa familiar que llevan ellos dos dejaron ambos sus trabajos llevan dos años sin cobrar un duro eh, viven en casa todavía ahora ya son cuatro en la plantilla van consiguiendo las licencias que hay que conseguir de la agencia ya tienen cliente en Alemania para cuando ya esté preparada la primera porque en España todavía el cannabis medicinal no está regulado hay un proyecto de ley y tal y el recreativo menos o sea eh, entonces pero pero en Alemania y en varios países de Europa ya es, es absolutamente legal el cannabis destinado a, a temas médicos. Y bueno, pues pues se ha, se ha lanzado este proyecto y, y lo que te decía al principio es que emprender es un máster. Es decir, tú puedes hacer un máster en el IS, que es maravilloso, y sales, sobre todo yo creo que lo que sale del IS es una red de networking bestial, es como Harvard, ¿no? Pero en la práctica, para construir una empresa, Joel, lanzarte a emprender es, es todo un máster. ¿eh? Yo así sé. que así ha salido. Oye, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentiste cuando tus hijos te dijeron queremos emprender? O sea, a ti como emprendedora, porque te puede dar dos cosas, yo entiendo un, por un lado los miedos de juela lo mal que lo he pasado yo también, no me apetece que pasen por ahí, pero por otro lado el orgullo porque al final sí que es verdad que los emprendedores nos pica. es como que, que tenemos una especial… ¿Tú qué sentiste en ese momento? Pues mira, ellos sabían perfectamente lo que es emprender porque me han visto a mí, pasarlo mal y suerte que el paño de lágrimas de mi marido. O sea, porque cuando tuve que cerrar todas las sedes de Secretaría Plus en el mundo, lo que lloré, bueno, no está escrito y momentos muy malos que no te voy a contar porque tú los conoces de sobra. Eh, pero, pero yo dije, mira, si ¿sí estáis convencidos... Eh, Sabed que no vais a ganar un duro, los dos tenían novia. Eh, no sé qué, os vamos a apoyar en todo, o sea, vamos a poner la financiación. Eh, es el momento, es decir, ahora no tenéis cargas familiares, oye, intentando que sepáis que fracasan nueve de cada diez empresas al cabo de cuatro años, que tal, o sea, lo hicieron muy con los pies en el suelo. Muy con los pies en el suelo y te voy a contar una anécdota muy divertida porque hasta ahora trabajaban en casa pero claro ahora tienen sus dos primeros empleados a los que por supuesto hay que pagarles. <ríe> y entonces ya saben lo que es la nómina, la seguridad social, la hacienda que se quedaron alucinados el primer mes cuando ven lo que se lleva el empleado y lo que, se lleva, lo que cuesta la empresa la seguridad social. ¿Eh? Alucinados. Mi hijo se me llamó escándala o sea, con un escándalo, ¿qué es esto? ¿Pero qué es esto que robo? Tío, esto es emprender, esto claro. es de tener que pagar nóminas, ¿no? Y entonces han alquilado, claro, ya siendo cuatro, no podían seguir teletrabajando en casa, ¿no? y han alquilado un despacho cerca de donde tienen el centro de investigación, donde están plantando las 60 variantes del cannabis medicinal que están haciendo en el IRTA, que es un instituto de, de investigación y desarrollo de Cataluña. Pues alquilaron un despachito pues en una nave industrial y tal, que da la casualidad que era de un amigo nuestro. Y, y alquilaron un despachito para ellos cuatro, que costaba la cantidad enorme de 200 euros mensuales. Y mi, nuestro amigo, que no, no, no nos había dicho nada, eh, nos lo dijo luego a posteriori, eh, y le regatearon 25 euros. <risa> <risa> o sea, les cuesta 175. Entonces, nuestro amigo nos llamó diciendo, oye... <risa> Me hace mucha gracia porque es que los tíos hasta me han regateado 25 euros. Qué bueno. Para que sepa, es que se están sabiendo lo que es la vida real, eh, emprender con los pies en el suelo, que claro. cada euro cuenta, etcétera no Qué bueno, qué bueno. Ahí sí que te salía el orgullo de, de, con el regate, diciendo, oye, pues sí, sí, es que lo que hay que hacer, toca ahorrar hasta el último duro hasta que las cosas sí. funcionen. Exacto, exacto. <risa> Qué bueno. Oye, Elena, para, para ir acabando, que, que no te quiero robar mucho más tiempo, que, que, que como hemos escuchado y visto, tienes muchas cosas que hacer. Quería hacerte dos últimas preguntas. La, la primera es, ¿cómo has tenido que crecer tú a nivel personal para un poco acompañar el crecimiento de los negocios? ¿No? Bueno, al final, los negocios crecen, los problemas crecen, pero muchas veces no estamos preparados. ¿Cómo te has reconvertido tú internamente? ¿Qué, qué has cambiado? Bueno, yo... He aprendido un poco a relativizar, ¿no? Uh -huh. Yo al principio, puf, bueno, claro, es que tienes muchos noes, tanto cuando vendes como cuando vas a buscar inversión, como y al principio son como, como lápidas, ¿no? Que te caen encima ¡pah, pah! y luego aprendes a relativizar, ¿no? Porque eh, bueno, teníamos cuando teníamos Secretaría Plus. Eh, teníamos un gran cliente, el, nuestro mayor cliente, un día que nos, era una facturación, para nosotros importante, 200.000 euros al año, ¿no? pues se nos cayó, se nos cayó porque bueno tuvieron una crisis interna y tal, y ese día yo estaba hecha polvo, pero hecha polvo, hecha polvo, y llegué a casa y mi hija pequeña, que siempre ha tenido, ha sido TDA y disléxica, siempre ha tenido un montón de problemas con el tema de los idiomas. Y llegué a casa y mi hija pequeña me abre la puerta, eh, súper alegre, y me dice, mami, que saca un 9 en inglés y tal, que era, bueno, normalmente ella sacaba un 5 pelado y punto, ¿no? Y ya vale, vale, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y entonces, de repente la veo en la escalera, se sienta y se pone a llorar. Digo, Nata, ¿pero qué te pasa? qué no me haces caso? ¿Qué tal? ¿Qué cual? Le dije, mira, te voy a dar. Te voy a contar, voy a compartir contigo lo que ha sido mi día. Digo, mira, he perdido a mi mejor cliente. Y además, hoy me ha venido la regla. Eh, me duele la tripa, me encuentro mal, no sé qué. Y entonces bajaba mi hijo eh, mayor por las escaleras. ¿Qué? Yo quiero saber eso del síndrome premenstrual. Quiero saber. Cuéntame a mí también. Entonces aprendí a compartir con mis hijos. Y acabaron. Dándome masajitos ellos en el salón, venga mamá, tranquilidad, todo Entonces, mira, yo he aprendido que compartiendo los problemas con, con tus seres queridos pues son más leves de lo que parece con, o con un amigo, o con una amiga, o con alguien que, que, que esté en tu mundo profesional. Es, no te lo tienes que callar, no te lo tienes que callar, o sea, y, y hay que buscar ayuda cuando se necesita. Y, y, y eso, con eso aprendes también a, a darles el valor que tienen, porque luego suceden cosas como, como lo del COVID, ¿no? Que ha habido muchos muertos y, y, gente, y luego te aparecen de repente enfermedades, que es lo realmente importante en la vida. O sea, la verdad es que a mí me gustó mucho una frase que he leído mil veces, pero no sé de quién es, que es si, si el problema se puede arreglar con dinero, no es problema. ¿Eh? Porque al final el, el dinero se busca, se puede encontrar. A mí lo que me preocupa mucho más es los problemas graves de salud, etcétera, etcétera, ¿no? que eso pues, no está en tus manos, ¿no? sí. y, y ya está. Buenos bueno, consejos. Y sí. Y cuando y por último, eh, yo adoro, adoro a, al hermano de mi marido, mi cuñado Oriol que es un tío formidable que tiene cuatro hijos y, y hace cuatro años, no, tres años y medio, tuvo un accidente en la montaña y se quedó paralítico de pecho para abajo. ¿vale? Y cuando he visto cómo él lo ha superado con hijos pequeños, la alegría que tiene, la, a pesar de que sigue teniendo dolores y tal, me mira a mí y digo, ¿esta mierda de problema me va a afectar? Anda ya. ¿Sabes? No eso es, que, que, que no hay que pararnos que nos paren, ya nos para bueno, ya pasan cosas, ¿no? que, que nos pueden pararnos, hay que tirar para adelante, yo creo que son muy exacto. buenos consejos exacto eh, y, y en esta línea, Elena algún hábito que tú tengas en tu día a día que te ayude un poco para a, a, a sobrellevar mejor el rol de CEO ¿no? a todas esas cargas pues mira, sí, yo tengo un hábito que lo llevo practicando pues me ha ayudado el confinamiento el, bueno, la época de COVID ¿no? vivo bueno, en el campo bueno, en San Cugat del Valle que no es campo, es un pueblo pero mi casa está al lado del campo y, y todos los días salgo a pasear a las siete y media hasta las 9 de la mañana una hora y media paseando por el campo cargándome de energía y es otra manera de empezar el día sinceramente, o sea el... El vivir una vida sana practicando lo que te guste, ¿no? El deporte, alimentación sana, etcétera, etcétera, eso ayuda mucho estos hábitos. O sea que yo sí que recomendaría a todos los emprendedores que lo mezclen con sacar energía por otros lados y cargarse de energía por otros lados. Otro buen consejo, yo, yo sumo. Esos paseos que te desconectan y te recargan ayudan mucho. Elena, ya últimamente, simplemente para acabar, eh, a quien nos esté escuchando, ¿cómo pueden ser una baby-friendly company? Porque seguro que has convencido a todos que hay que apoyar más eh, los nacimientos. ¿A dónde tienen que ir? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, me pueden contactar a mí en LinkedIn directamente <risa> o en Twitter. O estoy en, en Twitter y en LinkedIn, soy activa. Y, y además está la página babyfriendlycompanies.com que tiene, que tiene para pedir información y le llamamos enseguida, o sea que es muy fácil. Ah, genial, pues todos para allá, hay que ser más baby friendly. Elena, muchísimas gracias por compartir tanto, que eres una, una referente y sobre todo hemos visto una inspiradora de, de emprendedores y yo que el negocio de tus hijos le veo mucho futuro, o sea que, que vamos, si le a, ir muy bien, a mí me encanta el sector y me van a pasar muchas cosas ahí. Muy bien, pues ojalá y todo para adelante. Eso es. Y a todos los que nos estéis escuchando, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.